Después de semanas recibiendo presiones y temiendo por mi integridad física, he decidido que esta semana vamos a hacer gazpacho. Recetas de gazpacho, según los ingredientes, de fresa, de sandía, de mil cosas, hay muchos, pero de lo que nunca nadie habla es del orden y para mí es lo más importante. Da igual el pan que utilices, sea pan duro, pan tierno, pan seco o picos, que es lo que a mí me gusta utilizar, pero lo que sí es importante es que es lo primero que tienes que echar el siguiente ingrediente el vinagre con esto tienes que ir a ojo más o menos que empape el pan un toque de sal y empezamos con las verduras primero pepino pelado córtalo en trozos chiquititos de hecho todas las verduras irán cortadas de la misma manera Echa un pepino entero sigue con el tomate da igual la variedad que sea pero que sea muy maduro eso es súper importante tienes que ponerle aproximadamente tres veces la cantidad de pepino el tomate y el pepino son los ingredientes básicos del gazpacho incluso podrías hacer un gazpacho solamente con tomate y pepino y quedaría bestial os estaréis preguntando por qué del orden pues es muy sencillo primero he puesto el pan que es lo más seco después el vinagre y después las dos verduras que tienen más agua el pepino y el tomate de esta forma el pan se va a ir empapando con ese sabor siguiente ingrediente que voy a poner el pimiento verde más o menos medio pimiento para esta cantidad de tomate. Otro medio pimiento rojo, bien cortado pequeño. El blanco de una cebolla tierna y ahora para terminar vendría el ajo. Pero dónde vendría el ajo? Voy a poner manzana. Apúntate esto. El ajo repite y la manzana es dulce. Consejo gratis. Ponle un par de trozos un poco de pimienta muy importante una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra y la clave para un gazpacho ligero un vaso de agua helada cuando lo tengas todo listo verás que cubre te lo vas a llevar a la nevera a enfriar por al menos una hora ¿Pensabéis que iba a hacer un gazpacho normal no chavales que poco me conocéis mientras enfría el gazpacho te vas a coger medio kilo de mejillones vas a poner a calentar una olla a lo que da cuando veas que humea vas a tirar los mejillones ponerle un chorrito de agua y tapar los mejillones están cocinando al vapor y para que estén perfectos no tienen que cocinarse más de un minuto minuto y medio fíjate que ya se están abriendo y listo importantísimo que los saques rápidamente del agua para que estén al punto y es muy importante wow, que no tienes tampoco el agua de los mejillones porque esto es la mitad de la receta sácate ahora con mucho cuidado porque están apenas cocidos toda la carne tiene que estar así suaves y jugosos y si ves que tienen alguna pequeña barbilla como esta, se la sacas. Saca el gazpacho de la nevera, échale todo el agua de los mejillones y tritúralo a saco. Para mí, esta es la textura perfecta que está un poquito espeso, pero que todavía tiene algún grumito de verduras. Si lo quieres más fino, lo puedes colar. Si lo quieres más líquido, le puedes echar más agua. Pero para mí esta es la forma perfecta. Y algo que tienes que tener en cuenta y que es muy importante, el gazpacho siempre tiene que estar helado. Échalo en el plato. Cubre la base. ¡Buah! ¡Bestial! Cógete ahora unos cuantos picos vas a cortar en trocitos chiquititos con la mano, ponles un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de vinagre y remuévelos bien. Coloca ahora los mejillones por todo el plato, unos trocitos de pan. Gazpacho mejillonado o mejillones agazpachados. No sé cómo coño se llama, pero está bestial.